¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Una muralla? ¿Una muralla? ¿Nosotros para qué queremos una muralla? Chicos, vengan a ver esto. Aquí hay una muralla. ¿Qué? ¿Una muralla? Ah, ya sé para qué sirve esa muralla. ¿Para qué servirá? Dime, zombi bufón. La muralla serviría como para proteger a las plantas o a los humanos. Pero tenemos que comer, los cerebros son, entran en nuestra dieta. Chicos, vengan a ver esto, aquí hay una muralla. ¿Una muralla? Ya me cansé. Siempre, en vez de ser nueces, ahora es una, es una pura muralla de piedra. Tenemos que entrar ahí, a comernos las plantas. ¿Cómo le podremos hacer para entrar ahí? No lo sé. ¡Parecer! Quieren entrar, pero no podrán Porque aquí estamos muy protegidas ¿Verdad, plantas? plantas. ¡Oigan! ¡Despierten! ¡Ay, qué pasó! Miren, creo que Ya estoy oyendo a los zombies allá afuera Miren Oigan A ver Oh, sí es cierto Ay, pero Pobrecitos tienen hambre Pobrecitos nada ellos no pueden comer plantas. Tienen que comer cerebros, pero cerebros de otros seres vivos, ¿eh? Tienes razón. Menos de las plantas y, y, me y mucho menos de los humanos. Ellos son criaturas humanoides, igual que los titanes. Lo bueno es que no podrán pasar. <risas> Dijeron que no podremos pasar. Ay, plantas mentirosas. Tenemos que buscar a un megazombi grandote que tenga que derribar estas murallas. Literalmente esta muralla mide 1.90 o 2 metros. Ay, Pero, ¿de qué está hecha? ¿De piedra? En vez de ser nueces, ahora es una muralla de piedra. ¡Imposible! Tenemos que hacer todo, todo lo que sea para entrar a esta muralla, para, para pro, poder para sobrepasarla y poder entrar. Ya me cansé Vamos a llamar a Zombie Pirata a ver si hace algo Además él es comunista Sí, y los comunistas siempre lo arruinan todo Incluso van a destruir esta muralla ¡Zombie Pirata! ¡Zombie Pirata! ¿Qué? ¿Una? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto me llaman? Mira, aquí hay una muralla ¿Puedes hacer? ¿Puedes derribarla? Ya que tú eres comunista y los comunistas lo arruinan todo Espero que esto no ofenda a los subs de Predder. Ok no, no puedo. Es una muralla completamente indestructible. ¿Indestructible dices? No lo creo. Uh, yo voy a empujar esta muralla hasta derribarla. ¡Ah! ¡Ah! Voy a preguntarle algo a esta inteligencia artificial. Alexa, ¿cómo podremos pasar en las murallas? Traducido de Kirtis.com las zapatillas o los zapatos deportivos que se ajusten perfectamente, que no se estrechen y que tengan un buen agarre en la suela inferior te ayudarán a correr por las paredes de forma más segura y sencilla. ¡Oh! ¡Buen consejo! ¡Gracias! ¡Mua! ¡Chicos! ¡Chicos! La inteligencia artificial esa ya me, dije, ya me dijo cómo podremos pasar las murallas. ¿Cómo? Lo veremos en el siguiente capítulo.